No deseo el mal a ninguno. El tiempo es sabio y le da a cada uno lo que se merece. La justicia de Dios es perfecta, sabia y sabe recompensar el bien a quien lo hace. Y dar en justa consecuencia a quien obra mal. Esta vida da muchas vueltas. Hoy puedes estar burlándote de aquel que se encuentra atravesando una mala situación y mañana ese puede ser tu lugar. Hola amigos, sean bienvenidos a V-Lifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal. Vaya que es complicado, pero tranquilo tranquila todo va a mejorar solo tienes que aprender a ser humilde no tienes que desearle el mal a absolutamente nadie y expresarte siempre con amor pase lo que pase suceda lo que suceda independientemente de cómo te sientas siempre el amor tiene que ser tu principal arma para poder combatir todo eso que tienes enfrente y que se augura en tiempos difíciles no importa ya vas a ver que vienen tiempos mejores confía en ti confío en ti no fallezcas no mereces eso mereces muchas cosas y todo lo bonito de esta vida alguna vez ¿Has sentido que eres imán de las cosas malas? ¿O que la vida te está jugando una mala pasada? La vida da muchas vueltas. Hoy puedes estar en la cúspide y mañana en el vacío. Por eso yo no le deseo mal a nadie. Y sí, a veces no puedo evitar que los malos pensamientos pasen por mi mente. Porque seamos sinceros, hay personas malas, personas que no merecen ni un minuto de nuestro tiempo, personas que juegan con nuestros sentimientos y cuando nos hacen daño. Muchos solo queremos que sufran lo mismo que nos hicieron, pero con el tiempo aprendí. O oh, bueno, la vida se dedicó a mostrarme que el mundo da muchas vueltas, que el que la hace hoy la pagará mañana. por eso hoy si te sientes dolido porque esa persona no te valoró y lo único que hizo mientras estaba cerca de ti fue burlarse de tus sentimientos solo sigue tu camino no pierdas tu tiempo en desear que algo malo le ocurra ya la vida le hará entender el gran error que cometió existirán momentos en los que creamos que todo lo que hacemos no sirve de nada, pero eso no es razón para dejar de intentarlo. Debes entender que la vida viene con tropiezos incluidos. Solo piénsalo. Si no te tropiezas, ¿cómo aprenderás? ¿Cómo sabrás que lo que estás haciendo está bien o mal? Estos en algún momento llegarán. No lo podemos evitar, pero hay algo que tal vez sí podemos hacer. Si puedes hacer, y es tomar en cuenta la magnitud de tus actos. Ok, tal vez dirás, pero siempre he actuado bien y siempre me va mal. En ese caso, solo te digo que no te preocupes, porque la lluvia de bendiciones que llegará a tu vida será enorme. Y si por otro lado eres de los que quiere cambiar y comenzar a hacer el bien, puedes hacerlo. Solo tienes que creer realmente, de corazón, sinceramente. No importa el camino que elijas, en cualquiera de ellos encontrarás enseñanzas, vivirás experiencias que o pueden bien impulsarte y motivarte a ser mejor o pueden debilitarte por completo y convertirte. en en una persona fría y si eres frío incluso más de lo que puedes ser o eres las personas que actúan mal siempre reciben la lección que merecen si hiciste mal intenta remediar el daño pero tampoco te quedes en el pasado porque esos actos te borrarán la visión del presente y lo que es peor no te dejarán pensar en el futuro solo te digo que vivas siempre con el objetivo de ser una buena persona recuerda que los buenos somos más que la gente se dirija a ti como alguien bueno de corazón y no como alguien que de solo recordar se les amargue el día no seas esa persona negativa todos queremos gente positiva en nuestra vida y si tú no eres así lamentablemente no estás haciendo nada contigo mi vida tu vida ambas están llenas de caminos de opciones de nuestra parte queda elegir la correcta se te hace un poco familiar esto <ríe> Sí, estoy hablando del karma ese equilibrio entre el bien y el mal que muchos aún ignoran y tienden a desafiar de hecho muchos cuando hacemos daño no pensamos en todo lo que nuestros actos pueden ocasionarles a las personas todo el dolor que les podemos generar pero el karma no es tan malo y no no te miento en realidad el karma nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista y comenzamos a pensar y a entender que algunos de nuestros actos pueden provocar un dolor inmenso aunque claro tampoco podemos andar por la vida intentando no dañar porque creo que eso es algo imposible en ocasiones las cosas buenas que nos ocurren generan resultados negativos en otras personas resultados que la verdad se nos escapan de las manos si te hicieron daño no vivas en el pasado. Y sí, sé que duele, pero en lugar de destruirte llenando tu cabeza de ideas tristes, mejor piensa en reconstruirte, en edificar tu muro. Deja a un lado a aquellas personas que se dedican a hacerte algún mal. Si te vas a preocupar por la acción de alguien que sea por la tuya, si te vas a preocupar por la felicidad de alguien que sea por la tuya, porque si no lo haces, ¿quién más lo hará? ¿Esa persona que ahora te hace llorar de solo pensar en ella? <ríe> no lo creo. Piénsalo muy bien antes de herir a alguien. Piénsalo una y otra vez. Nunca sabrás cuándo el destino juegue las cartas a favor de la otra persona. Ten siempre presente que las buenas acciones traen buenas acciones. ¿Que algunas tardan en llegar? <ríe> sí. Si sí lo hacen, pero de que llegan, llegan. Confía en eso. Mejor dicho, confía en ti. Todas, absolutamente todas las cosas que salen de tu vida, tarde o temprano regresarán. Haz el bien sin mirar a quién. Y aunque esto tal vez no sea de tu total agrado porque es casi imposible hacer el bien a personas que han actuado tan mal, solo esfuérzate un poquito. Vamos, vamos. Yo sé que puedes. El karma siempre estará presente en nuestras vidas y casi siempre llega con un pequeño premio, una lección que se encargará de que jamás la olvidemos, porque así es él. No olvides que toda acción tiene una reacción. Situaciones que al principio pueden doler, pero nada que un poco de paciencia no pueda solucionar la vida da muchas vueltas y si llevas a dios en tu corazón todo marchará como dirían algunos de perlas te caerás al escalar cada peldaño porque de eso se trata la vida de caerse y levantarse para ser más fuerte pero de ti dependerá la magnitud del dolor que llegue con esa caída. En el camino al triunfo te toparás con muchas personas. No intentes derribarlas. De hecho, todo lo contrario, apóyales. La vida no se hizo para competirla. La vida se hizo para vivirla.